Ya, aflora, Relájate. mala huma le puso de afuera ¿por qué le puse eso? porque ayer estaba hecha la mala huma por... ya que se cae ya, ya tienen esa niña quiero ver cómo grita y si mal se le nota el, el temor aquí en la garganta cómo se apreta, Fíjelo, aquí. Ay, respira ¿Cómo respira estamos? hoy no vale me a tener respira puede puede hoy <ríe> los pies se <ríe> <ríe> Die mit <lacht> <lacht> <lacht>